Hola, ¿qué tal? Soy vader de jugando en Linux.com. Y nada, me voy a echar una partida rápida a Desperados 3. Aprovechando que este fin de semana está de, de oferta en Steam, ¿vale? Está gratis para probarlo. Pues nada, voy a probarlo y enseñaroslo. Está hecho por Mimimi Games, ¿vale? Que si no sabéis es la mítica. Es el mítico estudio que hizo Shadow Taxi, ¿vale? Y esto empieza genuinamente del oeste, ¿eh? Sí, sí, esto empieza fuerte, ¿eh? Bueno, deciros que voy a. El juego lo he empezado y para, para no hacer spoilers, ¿vale? Para no reventar un poquito la historia, voy a empezar la partida por donde iba. Un poblado, ¿vale? Un poco por enseñaros cómo funciona la mecánica del juego. Para que veáis las similitudes que son muchas a Shadow Tactics. Y. Y bueno, por si yo lo he puesto en deseado desde luego porque me ha gustado mucho bueno aquí tengo dos personajes vale el principal y el tal Héctor. Let's go. cada uno con sus habilidades vale Mira, una cosa que me gusta es esta rotación de cámara está muy bien vamos a poner aquí este tiene para yeah, poner trampa yeah, There. Y puede silbar para que venga sure thing, I mean. Hombre. Hombre Venga, venga, ven Ah, oh, no Me cago en la leche hey. Bueno, algo que tiene este juego Y así Os lo voy a enseñar al principio Hay que hacer guardados rápidos Todo el rato, ¿vale? Esto... Vamos a poner más esta trampa A ver si esta vez pica, ¿no? Pica, maldito ¡Camón, amigo! Pues creo que voy a tener que pasar... Al plan B. Vaya. Coming through. a Que no había puesto bien la trampa. A ver, aquí me dice. Que los casacas son los enemigos más peligrosos. Pues nada, que hay que darle. Hay que darle un buen viaje. ¡Uh! uh. aquí, okay, tíralo. Guardamos, ¿vale? Como he dicho, aquí siempre hay que ir guardando. Vamos a coger al otro. Let's go. Aquí tenemos que... Vale, civil... Como... bueno, los civiles supongo que... solo alertan, no te matan, pero claro te hace la puñeta. Aunque creo que en esta fase ha dicho que podríamos... Mientras no nos vean podríamos pasear por las calles. Vale, vamos a seleccionar a los dos. Vamos a ver qué pasa. Let's get going. No need to hide now. So who's first on your list? Mm, how about we just kill them in the order we like? Great plan you have there. You heard what happened with you. Meet you there. Civil, civil, vale. Parece que dice que tenemos que eliminar a uno, ¿no? Quién tenemos? Arvish, Willard, McBain y el Duque, the Duke. Here goes. Oh, aquí ya veo esto rojo. Empieza la alerta, ¿no? Jarvis and his hombre hang around here. Bet he's having a go at the bull again. And we better keep our heads down once we're in. Vale. Yo creo que podemos entrar por I'm aquí. No hay problema. Ajá, aquí donde está lo rojo empieza la acción, ¿vale? Vale, esto es original porque esto no pasaba en Shadow Taxi, o sea, pues siempre estaba en alerta y en todo el mapa tenías que... Bien, ya veo que aquí... Este ya nos puede fastidiar. Vale, tenemos esta puerta aquí. Claro, Vamos a Yeah. Just imagine if it fell down on Sunday with half the town standing under these. I don't even want to think about that. Thinking of it out again? Thing. Oops. Hey Good to see you, amigo. Mmm. Well, oh. Oh. Oh. Bueno. Quick. Eso no ha sido muy inteligente We're out. We're out. Relax. Vale, parece que donde está la zona esa roja. Empieza la acción, ¿no? Like. Great plan you have there. No, aquí tenemos Charo, por favor! bien! ahora un amigo Cooper, Cooper tiene sus pistolitas Y este que este es un poncho. Parece que los ponchos son más difíciles de, de eliminar, ¿vale? To see you, amigo. A ver, ahí está. ¿Cómo eliminamos a este? Vamos a poner aquí a ver quién lo está mirando. Guardamos, recordad, guardar siempre. Lo mira este, este pistolero... Lo mira este. Jarvis. Jarvis que está un poquito lejos, ¿vale? Si lo matamos rápido, quizás no. Vale, una manera sería matarlo y lo metemos aquí en la. ¿Vale? A ver. Vale, este se va a hablar por ahí. Yo creo que el momento es cuando se dé media vuelta. ¿Y este también lo mira? No. ¿Sí? No. Bueno, este juego hay que tener paciencia, ¿vale? No se puede andar siempre. Uy, este, este, este se va a llevar ahí un regalo. Ok. Vamos allá. Mételo ahí, rápido. Perfecto. Buena ejecución. Venga, salta aquí, amigo. Cállate. This Vamos a a Jarvis bull el El Paso El Tiene una opción para ver las cosas resaltadas, ¿vale? Oh, oh your name right. Time for the axe. I'm the best. Bueno, ¿te este podría coger, o sea, que la trampa? Te soy amigo. <coughs> eh, la un poquito de, ¿no? A ver. Eh. Let's do know this needs more time. Yeah, I got it. A ver si viene un poquito más. Ahí te he pillado. Venga. Te he pillado. Ay. Buena ejecución. Bien, este quién lo mira. Este va. Oh, guardar, guardar, guardar. Perdón. Mira este ¿Quién ¿Quién un buen kill? ¿Quién? Rápido Rápido, rápido Venga. Muy bien Nos queda aquí un poncho Que son los clásicos que no se mueven Este tampoco se mueve, bien Yo creo que podemos entrar por aquí Venga Vente por aquí Bueno, ahora Vamos a ver ¿Tenemos a alguien más por aquí? No, no, mm no, -hmm. it quick. no, no, no, no, no, no, no, no, estos y por último Aquí lo está viendo alguien Este amigo no lo ve nadie Venga Ahí A la montaña de Eno Bien Vamos a coger a Héctor Que no he hecho aquí una mano Aquí esto Dice, mira, esto es otra cosa que no aparecía en Shadow Taxi Y es que dice que de ahí van a salirme cuatro tipos Aquí el objetivo es Jarvis Acabas con Jarvis Vale, yo creo que podemos Uno viene por un lado Otro viene por otro Ejecutamos a la vez vale. Mira, por ejemplo, este Vamos a hacer así Voy a dejarlo aquí Programado Vale. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Madre mía. Time to go. Héctor. Esto podría montar aquí una trampa. Y cuando justo. Ejecute. Llega la trampa. Vale, vamos a hacer eso. Esto player? va a montar aquí la trampa. amigo! Espera. No, I just came warm. You need no! ¡No es buena idea! Let's do this. No, no guau, No, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Guardamos. Tener que guardado antes. ¿Dónde está tu amigo, no? ¿Qué estamos esperando? ¿No nervioso. aquí antes? ¿No es vamos Guarda like Bueno, a ver. Uno menos. Nos me queda Will Merch Will ¿Dónde está Will Oh, uh, En el salón Bien, supongo que cuando salimos de la zona roja somos como civiles normales, ¿no? Ah, vale, aparece ahí el escudito verde. Betty's we better keep our heads down once we're in. All right. Bien, bien, bien, bien. They're no sissy. Sé, Townsville can't go in since sí. Wild Marge took over. Not the front door, then. All right. Keep it low. the front door. Let's find another way in. Oh, buscar otro sitio Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Fuera de aquí La zona roja empieza aquí A ver... Y aquí también zona roja Vale, este se está moviendo aquí este mira para acá, este mira para acá. Strange. Oh. Tranquilo, amigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Cargado rápido Vamos a ver ¿Dónde está este? Este está mirando Vale Ahora no mira Bien, pues el momento es eh, eh, eh. El momento es cuando se gire ¿Entre? Fuera Vale, vale. Here goes. Bueno, vamos a dejarlo por ahora por aquí. Here goes. I'm just getting started. Venga, actor. Por aquí. Keep your eyes peeled. Oh. Bien, ya lo hemos quitado Esta de aquí de la entrada Come on amigo Vale Parece que tenemos que entrar claramente Por aquí Aquí tenemos uno mirando por acá, uno que viene y va, otro que mira ya lo lejos Y tenemos balas aquí, ¿no? Que le pueden venir muy bien a Cooper Cooper tiene todas las balas sin gastar Cooper puede disparar dos pistolas a la vez, ¿vale? Se puede usar dos objetivos escondernos aquí ¿Estás ti, Cooper? Sí, lo vale, creo que podemos uno, dos, nos cargamos a dos y una trampa a un tercero dispara, quiero decir, vale vale, podría ser uno, dos Ops, ¿Cómo a ver, Cooper I got a bullet for you. Ah, mira, no lo he uh -huh. Cooper a ver si desde aquí le puede dar a los dos. Is better than one. Vale. Uno. The old and the new. Y dos. Vale. Pero este, este no le ve porque está aquí el carro. Este sí puede que lo vea. Entonces hay que esperar justo en el momento que este no esté... Una opción sería que nos colamos por aquí. A ver, esto tiene. Ah, mira, aquí nos podríamos meter. What's the plan? El plan es que. El, El plan es que se ha salido regular El plan ha salido regular, amigos vamos, Tenemos aquí este Vale, vamos a hacer otra cosa Voy a distraer al otro Para que no mire y Héctor se cure en la puerta y A ver si de alguna manera le puede dejar por aquí una trampa Y lo esconde, ¿vale? Pero sí, voy a empezar a usar las la pistolas. Aquí. Me puedo tirar aquí una monedita. No, también me lo puedo llevar aquí atrás. No, no pica. Vale, voy a volver a repetir lo mismo. Lo dejo aquí programado. Otro aquí. Y el otro... Aquí, ¿vale? Aunque lo que sí va a hacer... La vienes aquí. Uf, esto va a ser complicadillo Vale. Venga métete ahí. Héctor, rápido, rápido que no te vean. Bien, muy bien. Muy bien, actor. Vale. Creo que voy a probar otra cosa. Que voy a probar otra cosa. I just need a few seconds. Voy a lanzar aquí una moneda entretenéis dos. Y que actor vaya por, a ah, por este. ¿Verdad? Este lo ve alguien, creo que este. Paciencia, amigos, paciencia, hay que tener paciencia, sí. ¿Estás enjoying yourself yet, Cooper? ¿Quién necesita un haircut? Making haciendo un movimiento. ¿Huh? No ha salido bien, no ha salido bien, amigos, no ha bien. Ay, esto me recuerda a Shadow Casting, ¿verdad? No es un juego fácil A ver, también hay aquí una escalera A no ver sé si podemos subir por aquí, no, sí No, no A ver Let's finish these guys Puedo... Bueno, ahora, vamos a Entonces, este parece que mira aquí, ¿no? No oh, es este, ¿no? Este. ¿Quién es el que mira aquí? ¿Puedo eliminar a... Ah, bueno. A ver. Vale, este al volver parece que mira aquí. Venga, vamos a probar una cosa Es que voy a volver a distraerlo, ¿vale? I got lots of these. Okay, then. Mientras esto no, Esta vez vamos a hacer un poquito más Let's go. This place reminds me of the one in Deadwood. There's a whorehouses in Deadwood. You know, the one where they kicked me out. That doesn't narrow it. aquí. Creo que está bien. Voy a ponerle aquí una trampa. Aquí me puedo esconder también. Ajá. podría venir aquí, aquí. Bien. Creo que ya sé cómo lo podría hacer también. Hey, ¿cómo going? Va? Bien. Vamos a moving amigo. Keep your eyes peeled. Wait a second. Let's click the next. These company assholes are everywhere. Well, now, let's see. What the. Uh, what the, the hell? What the hell? A ver, ¿cuándo se pone aquí a hablar? All right. How'd it go? This place reminds me of the one in Deadwood. There's lots of whorehouses in Deadwood. You know the one where they kicked me out. That doesn't narrow it. Vaya. Vale. vale, ¿de qué es más fácil andar cuando estoy aquí? Podría eliminar Vamos a colocar este aquí Si entretengo este O si hacemos lo de antes Uno aquí, aquí Este, a ver I got a, bullet for you. Huh. a ver, este mira para acá. Vale, juego, pero... no. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. ¿Qué has hecho, amigo? Oh, no. Típico wow, ¿Te crees que está usando un personaje y le da al otro? Eso es muy típico en este juego. Venga, creo que ya lo tengo, ¿vale? Se acabó. Esta vez sí lo voy a hacer. Coge a estos. Cuando se pongan a hablar, lo vamos a meter aquí.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 Guardamos, vale. Este se ve se voy a guardar aquí. Looks like este a Se podría poner aquí la trampa. Aprovechando de que este está mirando aquí, ponerlo aquí. All no, Ah, amigo, este lo ve. Misión fallida Tío, se me está dando muy mal, eh Se me está dando muy mal Shadow Tactics Un poquito más A ver, este es que está mirando aquí Pero, a ver este no los ve? ¿Por qué se ha dado cuenta? Justamente no los debería de ver. Who's next? La que es que ataque a este, con el cuchillo, lo elimine primero. No lo ve. Vamos a ir cambiando así poco a poco, pero supuestamente este no debería de darse cuenta. Time to use Bianca. Let's do this. Are you listo? showing off? Someone needs to get things done around here. Vale, vale, vale, ahora ha ido mucho mejor. Ahora ha ido mucho mejor. Ya ves si este pica sin que detecte los cuerpos, claro. Perfecto, Héctor, coge a este. No, no. Aquí, escondidito. Y guárdalo, guárdalo. Bueno, por fin. Sí que ha costado, ¿eh? Y guardamos, guardamos, claro. Uf. Bien. Este, bueno, este podemos venir por detrás. Hay nadie por aquí. Ok, uh, entonces. Uh, uh. Y este lo está mirando este, ¿no? O sea, ejecución... De ejecución... Sincronizada Este lo ve este Bien, pues... Aquí. Pues nada, volvemos a sincronizar esto Este va a lanzar el puñal y Hector le va a meter un hachazo del bueno. Cuando yo diga, amigos, 1, 2 y 3. <risa> <risa> <risa> go a, este. a este. Hector esconde este. Ay, ay, ¿dónde okay. lo metemos? Bueno, ya he eliminado a todos los de Ah, vamos a guardar esto. Venga, va a amigos. guardamos guardamos ya sabéis guardar este juego fundamental bueno me ha dicho Lord, lord no yo no sé cómo decirlo eh, que el juego parece eh, parece un poquito más largo que shadow táctil a mí me había dado la sensación que era más corto, bueno, más corto, no sé. He visto ahí las misiones y creía que era un poquito más corto. Pero bueno, es cierto que Shadow Taxi tiene mucha hora, ¿eh? Cada partida se te va, a... pues ya estáis viendo. Estoy empezando una fase y voy yo creo que por la mitad un poquito menos. Bueno, yo creo que voy a entrar en el salón, os enseño el salón y Bueno, el poncho aquí mirando de frente. No sé si quitar este de en medio, si me molestará luego. Aquí tenemos un pistolero. Poncho. A ver, ¿y por dónde tengo que entrar? Uff, madre mía. ¿Por dónde puedo...? ¿Solo puedo entrar por esa puerta? El... Mal Wait. asunto, ¿no? Solo puedo entrar por la puerta que tenga Poncho. Ah, vale, Poncho se mueve, menos mal. Se va a echarse un un refresco, un vino, whisky, ¿no? En el oeste. Vale, pues. Not a problem. Hmm need sharpening scratch 1 poncho no problema. yeah wait just like old times eh, amigo i like it this is nothing what's up guardamos all right a ver una vez dentro Oh, esto me gusta porque en los comandos... Recuerdo los comandos que había alguna escena... No sé si era la siguiente en el comando 2. Oh, uh, esta mujer viene aquí. Fuera. Que se podía entrar, ¿no? Por la, Dentro del edificio y tenías que ir planeando también... Tenía que ir planeando. Vale. Todo es dificilillo, ¿eh? Pues que entrar aquí. All right. We're que hace? Nice place. It'll be tight getting to March. She's on the uh. top floor. Well, oh, there's always a way. Huh? Maybe we could put something in the whiskey. Ah, huh. vale. Good to see you, amigo. Can do. A ver si Dexter puede hacer algo con esto. Eh, hey Amigo, think we could do something to the whiskey? Let's go. <laughs> I could put my whiskey in there. We'll need stronger stuff. We want a killer. <laughs> <laughs> mm, I see. Vale, le echa algo al whisky y luego supongo que algo pasará. Ahí va la señora por el whisky. Este está mirando aquí, no hay problema. Este pistolero lo podemos pillar cuando... Hay que pillarlo cuando esté aquí. ¡Qué rápido! ¡Oh, hello! Ah. <tose> amigo! Let's light this up. ¡Adiós! ¡Adiós! La whisky sure thing amigo I'll use my bueno así un poquito así de esa manera amigo uh, uh, uh, uh, uh, uh, vale vente por aquí La verdad que lo podía haber metido ahí dentro. Bien. Vente aquí, amigo. Uno, dos. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Willmage, el pistolero y aquí dos. Hmm. sabe o sea tenemos que subir por aquí este está mirando para acá lo vamos a eliminar pero este mira para acá ah tiene aquí un making a move your whiskey madam well now let's see Hmm. Busy place, this town. One for the road. Hmm. I see. <laughs> I could put my whiskey in there. We'll need stronger stuff if we want to kill her. You got on. it, amigo. Bueno chicos, yo creo que... Llevamos 40, 40 minutos, eh 40 minutos A mí se me va una hora en cada fase De, de, de este juego de, de este tipo de juego, vale mm. Voy un poquito lento porque acabo de empezar con este juego Y, y todavía no le tengo Pillado el truco, vale eh, Bueno, aquí podéis ver el mapa, vale Las partidas guardadas Las opciones eh, me encanta, me encanta. Si sí, ya me encantaba Shadow Tactics, estoy esperando el DLC que van, a, que van a lanzar. Este juego también. No lo había probado todavía, ¿vale? Lo tenía ahí pendiente de revisar. Pero. Pero... Eh, es un Shadow Tactics mejorado, ¿vale? Porque tiene algunas cosas como la cámara. La, la noto mucho más. Muchísimo más pulida. Eh, gráficos, como siempre, muy detallados. Yo creo que ahí la. la han esforzado, ¿vale? Por mantener ese plus de. No. Y oye, este es un juego nativo, además, y bien. Ya estáis viendo, funciona perfectamente. Bien soportado en Linux. Y os digo que nada, que si os gusta este tipo de. de este estilo de juego, estilo comandos, estilo Shadow Tactics, pues hay que comprarlo, ¿vale? Y este va a caer seguro. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Así rápido que estaba jugando le digo, voy a hacer un vídeo para jugando al Linux Se merecen ver este pedazo de juego Pues nada, jugando Linux ¿vale? Ya sabéis, en nuestros canales de Telegram, Matrix, Youtube Por favor, visitad, ved los vídeos Dadle un me gusta si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Ya sabéis que nos vienen muy muy bien Y nada, oye eh, Un placer Adiós, adiós